Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Papajigomón y hoy os traigo un poquito de Front Software La verdad es que tenía muchas ganas de jugar este juego que hoy os traigo y que espero que lo cogáis cariño Como yo le cogí a toda la saga Souls y también a Demon Souls y bueno, espero que os guste Este gran juego se llama Sekiro Die Twice, así que sin más preámbulos os dejo a ello Aunque antes de irme eh, a jugar, claro, obviamente, he de decir que yo siempre he jugado a juegos RPG y no shooters como Fortnite Entonces, si veis que... Parece muy fácil, quizás no sea fácil, así que ahí está el reto que os dejo: <ríe> probar el juego y, y probar la dificultad que tiene. Muchas gracias a todos. <ríe> espero que os guste. Vale, vamos a ver. Kokura Sekiro. Front Software, chavales. Viene otra vez de esta forma tan inesperada. Este era un gran juego que espero que sea un gran juego, la verdad. 火の元すべてを焼いたせいかは<笑><山深い芦名の国にも燃え広がっていた笑><笑> ¡Ah! ¡Tomónica! ¡Leta okami! ¿Qué es tú? ¡Lava! ¡Lava! ¡La! Oye, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Jesus. A ver lo que nos dura. Se quiero, dai tu. Ashi kuni Una semana, una semana. Mientras edito los vídeos que no. Ashina no kuni wa shayō ni ari. Ōkami no shinobi wa subete o ushinatte ita. Estos son los gráficos del juego ya, veamos, los personajes se verán muy muy bien, pero claro, las texturas de tercera, en tercer foco, tercer plano, por así decirlo, se verán más o menos guay, ¿no? Ese al alejado del mundo, el indignado, el sepultado. El uh. <ríe> Lo he dicho al mismo tiempo. que te cuidas Ah, Ajá, esa es mi amada. Anatami. Oh, Por el bien de vuestro amo. Guamán. Guarreta. fancillo, no en el, en el sentido de menospreciar los juego, sino será diferente a Dark Souls. Pero es un Dark Souls camuflado. Front Software. Sí. Oh, Empieza ya por fin. Gracias. Esto es super carta. Su puta madre que ven por culo. La carta de una ventana. ¿Sabes? Vamos a matar ya. Los primeros final bosses. El, el puto mecanismo de juego es bastante easy. El mando de equipo. Es una putada que lo esté jugando en mando de equipo, la verdad, pero bueno, mira. ¿Se puede llegar? Ahí hay un... a... Y mi de objeto... No hay ningún objeto. No hay nada. Basura. O sea, un toque de vida. No hay un objeto continuo. Ajá, pegarse a la pared... Si lo dejo, va. Vale. no tendré que matarlo está bien a y no tendré que vamos La verdad, seguro que es la ama de esa rara, Ya ha vivido unos pasos. No hay ítems por aquí. ¡Ey, ey, ey! ¡Uf! Me salvo de la muerte. Es un poco raro que no haya ahí pero... Me dejaré llevar por la montilla, ¿no? De por aquí, intento. Imaginais ¿Imagina que le doy a dejarse caer. <ríe> Ahí vamos, vamos. Mira, es un hueco. No el tiro. Y sí. Intro... Oh, shit. Wow. I am boring. Esa oh. es la Lama? Oh, shit. Hola. Yo, que te Eres un tío, una tía, ¿qué cojones eres? Histasina. Oh, ¿Eres un, un ser andrógeno? お迎えにうん。 ¡Waga Snobío! ¡Su Jeru! ¡Slavio Maru! No hay ni un puto ítem por aquí o qué... Oye... ¿Qué es esto? supongo que es... Para curarme. Ah, del tiro. Esto, esto... ¡Ey, Me tiene que dar algo, ¿no? En plan... ¿Y mis frascos de esto? ¿Es perra? ¡Oh, cambio! ¡Chis! Ya core. Gracias. ¡Ay, tomar por culo! ¿Sabes lo que voy a hacer? un objeto de curación, vamos a jugar con astucia. Vamos a ponerlo primero, sí, me voy a poner un pijote. Conociendo a Front Software. Conociendo a Front Software. Mira lo que voy a hacer. Sí, vamos. Mira. Me voy al abismo. Yo voy a aparecer que ¿Qué estás hablando tú? Me hace yo un mini final boss seguramente con un toque de vida. En la vida. ¿Ve? Toda la puta vida. Qué dar sol, bro. Es verdad, eh. Vale. Oh, muere. Vale, me he parado que se quita. Parring. Eh, eh, eh. Si los parrings son iguales que en el dar sol. Así que, easy, mira, otro tío. Eh, también utiliza el parring. Y el parring es más fácil. Oh, me lo he cortado. ¿Quieres ¿quiere tirar? De crear un pues, no, ver, no, mismo sitio. Hay uno sí, uh, crear un ¿Eh? la ¿Quieres crearme? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Es una guerra, ahí me llama como... a como ¿sabes? ¿Cierto? me va a hoy me va Si esto, es el, si esto es el nivel del juego ahora mismo Espero que cambie, eh, chavales Espero que cambie el nivel del juego Paso diferente Pero el algo seguro después no tengo salida Pegarse a, a la pared, vamos Shinobis, ¿eh? Chinobis, sé Un chinobi de digno, de papajigo Porque no, no vas a morir en todo el juego, creo yo A este paso Madre mía, pire ¿no? dropeáis no no? Vamos a subir por aquí, seguro que hay algo Mucho Porque si ¿eh? ¿Sí me que dejar por aquí Es del tirón yo no voy a esperar a nadie, voy a ir debajo de esta mierda A ver qué ocurre Porque seguro que aquí hay algo What? ¿Qué no ¿Qué ¿Sí, no? ¿Qué Nada, ni un objeto, ¿no? ¿Sale de de su cuerpo? No, porque es un Oni Por ahí visto yo no voy poder saltar de forma fantasmagórica Sí. Increíble máscara que yeah. Y ahora el decisión por aquí se baja Así, así, así. Y tenemos una puerta aquí. Vale. Oh, mira, el tiro. <ríe> es por donde era al final. O sea, nos hemos apañado un buen trecho. <ríe> Madre mía. Baje usted, señor Amoama Andrógel. <ríe> Madre mía. Okamio, yo lo he visto. ahora debemos irnos. Sí, mi señor. Sí, mi señor. Oh, Espero que venga cosas con acción, eh. Oye, Frontower. No me un gran. No Todo el mundo quiere escapar de su linaje. Hola. Conocí este arru... oh. Venga, pues adelante. Que si yo me diga, señor, yo lo paso por el davo soy un chino saltarin. chino saltarin. Oh ¿Y que guay. Uh, oh, pinta de final boss, eh. Esto sí que es un final boss, hermano. Uh, Mata a ese hombre. Mr. Clopper. El descendiente celestial. Uh-huh. Ah, soy yo. <coughs> Qué chulo Yo. Me voy a poner un poquito resto, Porque supongo que este tío se llama más, más serio que... Venimos de mierda que me han puesto ahí. Que no me ha dado ni un toque. No No lo voy a subestimar. De guanada. Pues tiene un arco, va a ser medio, ¿sí? me va a pegar un arcazo ya, aquí, la vemos Claro, te voy a reventar, cabrón, ¿sí? <risas> Vale, jugo de Vale, La tiene guardia, ¿eh? tiene guardia? un brazo <coughs> tío o sea tiene 20.000 niveles más que yo de, de, de PJ de juego y me, vienes a tocar el nabo supongo que será sin tío y por eso tiene que no este el modo? personaje puta, yo el por eso que la que la tío yo mía ¿Eh? Con un cabreo de mierda porque ¿qué pasa? Si me llego a cargar al final, o sea, a este tío ahora mismo que podía, claro, porque teníamos curaciones, obviamente. ¿Me hago el juego? What the fuck? ¿Ha muerto? No, porque died twice. El herrero de Dark Souls. Qué troll. Madre mía, ¿por qué está aquí? Bueno, debe, debía de haber un herrero y que menos que el de Dark Souls. En versión chino vi claro que sí, Front Software. Nice. Seguro que te haya Budas o, o, o pollas. Madre mía. a ver qué tecnología que tiene el rey de ¿no? soul jodete vamos jodete encima mezame yo ya no me no tanito yo no ya me ya me está está no A hablar con el R de Souls. ¿Qué es el Chinobi? Vale, yo tengo un brazo, jaja, mecánico. Este tío tiene que tener algo conmigo, seguramente. Sí, sí, sí, sí, uh, ¿Sabes mi historia? Pregunta por tenemos una prótesis Chinobi de mierda. Pregunta por la sangre. no no, es Vale, no, nah, no me va a dar el secundario, pero sí. hay un objeto creo yo, ¿no? ¿Eso es un ítem? No. Tío talla Buda, no, no, no. Es verdad, que lo acabo de leer entre líneas, no, no, no, no, no, no, no. que talla Buda, a todas. <risas> ¡Ja, qué gracioso! Yo lo sabía, bro. ¿Qué cojones? Tenía toda la pinta, vaya. Y por aquí a través, si se me escapa algún ítem, que debemos de coger... Mira, increíble. Monedero ligero. Supongo que me dará dinero instantáneo. ¿Para qué? No sé, pero bueno, la averiguaremos en breve. Podré fumar de mientras que esto se activa, la hoguera de Dark Souls. Descansar. Oh, de Creo que From Software debería hacer un juego nuevo para que yo no supiese jugar un juego así o no me lo pasase. La verdad. Lo tenemos aquí el nuevo. Hola, que le veo aquí. Entonces los Final Bosses están ultra tirados, vaya. Saludos si ¡Muere! ¡No ja, ja! What is it? ¿Qué sí le ¿Quieres hacerte, Se un la verdad. Una. Una. Bueno, vamos para adelante a ver qué hay. ¿Hay más putos perros de mierda? Que seguro que sí. Porque uno me parece muy soso. Objetivizamos, no vemos a ninguno. Mira, ahí hay uno. Venga, ahí hay uno. No. Que me pueda ocupar de un lobo también hasta que se pasa. Esto está hecho por otro tipo de jugador. Pero esta dificultad, Pero que cambia. ¿Puedo aumentar la dificultad? ¿Puedo? ¿Qué habrá después de este punto de control? Parece que hay una estatua. Ah, no, pues un nota. ¡Uy! ¿No? ¡Uy! una voz así en condiciones, ¿eh? ahora física, ¿vale? Quiero volver a casa. <ríe> Viajar. Lugares este templo desolado. Joder, macho. Qué loco. Puto Final Boat. Bueno, el primer Final bow, supongo que será este. Mentira. Bueno, el cheto cheto no, claro. <ríe> ¿Qué haces aquí, eh? Muñeca del Bloodborne. Más no decir, oh, ¿Me llamo Emersi? -Sí. Vale, eres la puta muñeca del Bloodborne Y quien me dice que oh, que gota, sí, ¿Entregar? Sí Te la entrego y... ¡pam! Oh jeez, mis frascos de todo ¿Sí? han aumentado creo yo Porque si es como el Bloodborne o Dark Souls -O, es igual Por mucho que camufle el juego Y descansar voy a ver si eso se me ha stackeado Tengo uno y ahora... ¡Eh! ¡Dos! <ríe> ¡Nice! Y hey, he descansado dualmente. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el herrero? Oh, tío, tiene un dragogripe. Lol, equipar, claro, Chinovia, viejo. Oh. Qué guay. Mola. Ok, vamos a ver. Me equipo esto de chino y me quito esto que no tengo. Energía, energía. Bueno, chavales, primer capítulo hecho creo, no sé si es el primero, el segundo y el tercero, no sé hasta dónde he llegado con el pique Pero bueno, no sé cuánto durará y cuánto me ha durado esto, que creo que bien poco Sin que en el siguiente episodio nos volveremos a ver y volveréis a ver a este gran Shinobi llamado Sekiro ¡Oh!